Vamos a venir con el kickoff, amigos de Advanced Mediasport. Listos, derecha, listos, izquierda, número 8. ¡Vámonos! Va a dejar que bote ese balón la escuadra de fantasmas Al final lo toman, tal vez ya después de bastante tiempo. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahí alguno va a pedir tiempo. Fuera el equipo de Fantasmas de Lima apenas de la primer jugada. Y es que se encuentran en zona comprometedora. Una formación cerrada. Va a buscar por el costado izquierdo relación al ataque el equipo de Fantasmas. Una formación cerradita con lado izquierdo. Va a rolar a su lado derecho el coreback. Va a buscar receptor. Lanza el pase. Y es interceptado. Va a seguir moviendo a las tierras número 11. abandona el terreno de juego. Pero intercepta el equipo de Bulldogs. Vamos a ver qué manda el equipo de Bulldogs. Bueno, en la zona en la que se encuentra el equipo de casa. El equipo de Ciudad de México El equipo de Valbuena Vamos a tener primera oportunidad Viene la individual Número cero En quien, quien, quien comanda esta ofensiva Y vamos a ver Tenemos Dos Y en sus pantallas tiene el número 0, responsable de abrir el marcador. Vamos a ver la pasada por parte del equipo de Bulldogs. Número 8. Y como lo escucha en la figura, es bueno el marcador. Siete puntos para Bulldogs. 0 para Fantasmas de la es del primer cuarto del encuentro, amigos es más de Advanced Media por... A tener el Kikob, amigos en dos medias por número 8. Mismo que viene de hacer efectivo el punto extra. Listo, derecha, listos, izquierda. Vámonos. Nuevamente, buena patada por parte de Mundos. Vamos a ver el regreso por parte de los equipos especiales de Guantánamo. Llega de inmediato la defensiva de mundo nuevamente el patrón y el de la yarda número veinte, veintiuno si no es que tal vez antes, ya vemos que van a colocar el balón. la formación ahí cerradita va por el, el centro buscaba el acarreo el equipo de fantasma ahora estamos proyectando a lo largo de la transmisión, busca el receptor llega la presión, suelta el pase a nada de ser interceptado ese balón. Vamos a tener la segunda oportunidad Para el equipo de la IMA Entrega el balón a su corredor Sigue buscando bloqueos Busca y el recorte Número 10, nunca se venció Termina por derribarlo Pero gran avance por parte del equipo de Fantasma Corrección, vamos a pasar a cuarta oportunidad Vamos a ver cuarta oportunidad Situación de despeja Se presiona la tribuna de casa Número 21, no realizar la pasada. Empieza el control por parte de los oficiales, el centro como les comentaba es un engaño pero atento estaba el defensivo de Bulldogs, no va a pasar el equipo de fantasmas de la IMA así que va a entrar la ofensiva de Bulldogs nuevamente al emparrillado. Va a pedir las cadenas el oficial, pero desde nuestra perspectiva no alcanza a llegar el balón, amigos de Advance Media Sports. Para atrás, busca el pase, llega la presión, suelta el brazo por el centro incompleto. Vamos a tener segunda oportunidad, más yardos por avanzar, va para atrás, suelta el brazo, encuentra bien al número uno, sigue calando. ya lo derriba el número 34 de Fantasmos de la IMA. En el pose profundo, incompleto. Ahí viene el profundo número 25 en la cobertura. Jugada de peligro por parte de Bulldog. ¡Vamos! En el pose. Vamos a ver qué nos dicen los oficiales. ¡Completo el balón! ¡Mueve las caderas! ¡Se equipo. quita! ¡Entrega al corredor número 8! ¡Que vuelve a conseguir primero y 10! O oh, vamos a ver qué nos dicen los oficiales! Entrega de inmediato al corredor, nuevamente ahí nos da por un poco la visibilidad, la estructura de estas gradas del tiempo Pepe Espinosa. Va a jugar en serie de inmediato, dos receptores por el lado largo del emparrillado. Nuevamente tiempo fuera por parte del equipo de Bulldog. Por parte del equipo de Bulldogs. La formación cerrada va a buscar por potencia cruzar la marca del primero y es el equipo de dos. Y lo consigue primero y es para el equipo de casa. Ahí ya vemos algunos goles. ¿Sí? Primera y gol para el equipo de casa. Nuevamente va por tierra. Número 8 sigue jalando, sigue moviendo las piernas, Corrección era el número 6. Entra el balón nuevamente, corredor número 6 sigue jalando a nada de las diagonales. Pero ya estaba cerca de aumentar el marcador el equipo de casa. Vamos a ver, entran a las diagonales. Va a haber fallado, seguramente es declinado y nos vamos a quedar con él. 2 con todos los de la corrección bulldog vamos vamos a ver hay que ver vimos la señal de un oficial tiempo fuera La conversión de en un dado caso. Bueno, va por un punto el equipo de bulldo. Bueno, los silbatazos, hay pañuelos en el emparrillado que ha sido en contra de bulldo. La patada es buena 14 a 0 Y marcador amigos de VansMegasol Venimos con el kickoff después de la anotación Por parte del equipo de Bulldog. Ya Toma la ventaja por dos anotaciones Con su punto extra respectivamente Tiene el regreso Y nuevamente en la misma zona Los equipos especiales llevan un de arriba En el equipo de fantasmas. de la IMA entrega el balón al corredor va a buscar por el centro se cierra bien la línea del equipo de Mundo Escuchan los silbatazos, amigos de Advanced Media Sports. Finaliza el primer cuarto de un encuentro. Marca ahora hasta este el momento 14 puntos para la escuadra de Bull 0 para Fantasmas de Lima. Vamos a tener segunda oportunidad para avanzar para el equipo visitante el equipo de la IMA va a buscar formación, viene movimiento para indicar a su compañero que se mueva hay un pañuelo ya en el terreno de juego. Receptor lanza hacia su costado izquierdo, encuentra ya jugador. Sigue moviendo las piernas, pasa la marca del primero. Y yes. por parte del equipo de fantasmas de la IMA, amigos de más media sport, y ya está el territorio de Bulldog. Entrega el balón al corredor que busca por el centro, pero ya nos ha mostrado muy bien la línea defensiva de Bulldog. No permitir huecos. Segunda oportunidad. mis yardas por avanzar. Movimientos en la formación para el equipo de fantasmas. Va para atrás. Pase seguir Completo. ¿no? Ahí nos alcanzamos a desistar un poco. Alcanza a recuperar el balón el equipo de la isla. La semana pasada, Partidos que pudimos visualizar aquí en las dos medias por vamos a ver nuevamente el pase alcanza a Rosario en defensivo lo recupera el jugador de fantasmas, pero ya estaba bien la defensiva de presión! Y quema su último tiempo fuera el equipo de fantasmos de la isla, amigos de Advance Media Sport. Aún le queda uno al equipo de Mundo. Vamos a ver, va para atrás. Busca receptor. Lanza, suelta el brazo, se lleva el golpe el core, va un poco descompuesto ese pase. Estaba bien en la cobertura la defensiva de mundo. cobertura y logra zafarse ya recompone bien se reincorpora el defensivo de fantasmas para derribar número 4 que buscaba el avance para la escuadra de bundón Pero el pase llega, la presión, toda no la suelta. Alcanzamos a ver cómo estira el brazo y lo recupera el jugador de Bulldogs. ¡Luca, puta, ¡Luca, no! Suelta el brazo solo el jugador de Bulldogs. a tener Movimiento número 22. Vuela, pañuelo al terreno de juego. Castigo en contra de la escuadra de Bulldogs. <risa> Vamos a ver cuarta oportunidad. Situación de despejo para la escuadra de Bulldogs. Vamos a realizar la patada. Bueno, en el centro. La patada bombeadita, bote le favorece a la escuadra de Bulldogs, la va a dejar botar, la alcanza a tomar el equipo de Fantasmas, ahí buscaba avivarse el equipo de Fantasmas con este número 25, reacciona de inmediato, algunas yardas consigue el equipo de la IMAX. de la IMA por el centro, buscada en la segunda oportunidad, y nuevamente un dos a la defensiva reaccionando de buena manera, ¡Bola, bola, bola! tercera ¡Bola, bola, bola, oportunidad para el equipo de la IMA, dos receptores por el costado derecho, y va por ese costado, se le va de las manos el balón, Cuarta oportunidad, situación de despeje, dos fielders para la escuadra de Bulldogs. Buena patada por parte de fantasmas, vamos a ver si alcanzan a encajonar. Y así va a ser. Y a nada. Suenan silbatazos, castigo en contra de Bulldogs. Buscando por tierra el equipo de Bulldogs Cuando ya que estar cerca De la indicación de la pausa De los dos minutos Vamos a ver la patada Deja que bote y abandone el emparrillado al pase suelta incompleto movimientos en la formación va a haber pañuelo, castigo en contra de fantasmas de la IMA y va para atrás el equipo visitante Busca por el costado izquierdo Tiene la cobertura Número 16 Con peligro de interceptar ese balón Tiene el pop Incompleto Número 16, cortando a la altura. Buena cobertura. Bueno, cuarta oportunidad, situación de despeje para el equipo de Metepec. No por la patada. parte de los equipos especiales de Bulldog Punto extra bueno, 21 puntos Para el equipo de Bulldog Cero para Fantasmas de la isla. Volvemos a las acciones en el emparrillado de Scruise De la anotación por parte del equipo de Bulldog Sigue moviendo las tierras, va a seguir buscando los bloques. completo ya va a mover las cadenas, gran jugada por parte del equipo de fantasmas de la ida Ya no tiene tiempo fuera. Tenemos que ganar. Tenemos que y vamos una oportunidad para el equipo de fantasmas. Bien con el lanzamiento, pase incompleto. Viene la jugada doble, viene el pase completo. Nos dicen los oficiales que entran las diagonales. Y tenemos dos, dos Fantasmos de la IMO. Abre el marcador para su causa el equipo visitante. Vamos a ver el intento de punto extra por parte del equipo de Fantasmos de la IMA. La patada va a ser buena. Siete puntos. Para el equipo de Fantasmas de la Lima, 21 para Bulldogs. Venimos con el kick después de la anotación por parte del equipo de Fantasmas. en el regreso. Ajá. Vamos a ver si únicamente van a meter rodilla al piso. Ya no va a salir la jugada, amigos de Advance Mediasport. Y de esta manera finaliza el segundo cuarto del encuentro, amigos de Advance Mediasport. ¿Qué tal, amigos de Advance Mediasport? Ya estamos de vuelta en el emporrillado, Listos para renovar las acciones de este tercer cuarto del encuentro. Encuentro amigos. los espacios. Recién iniciamos y vamos a tener dos, dos, dos... uno. Recién iniciamos y esto se va a colocar 27 puntos a 7. Vamos a ver el intento de punto extra por parte del equipo de Bulldogs. Hay problemas terminan sacando una jugada y va a alcanzar a llegar. Venimos con el kickoff después de hacer efectivo el punto extra y dar un golpe de inmediato al equipo de Bulldogs. 28 a 7 el marcador, amigos de Outlands Media Sports. Acciones del tercer cuarto del encuentro. Vamos dando inicio. Número 8, realizarlo todo. ¡Ah! Vamos a ver a la ofensiva el equipo de fantasmas. Viene ahí en el pase hit, Completo, pero atenta a la defensiva. Cuarta oportunidad, situación de despegue, fantasmas del apuros. Vamos a ver cómo reacciona Inicia de manera firme el equipo de Bulldogs. Logra recomponer, sacar la patada Y Se le resbala el jugador de casa. Y parece que la recupera el equipo de fantasmas de la Piden las asistencias médicas fuerte, golpe que se llevaran ambos jugadores. Sale más tocado el jugador de Bulldogs, ya están las asistencias médicas en el emparriado con este jugador de casa. Vamos a ver nuevamente al equipo de la IMA ahí a la ofensiva, buscando por tierra. Para el equipo de la IMA va para atrás, va buscando receptor, suelta el brazo, lanza la raya. Es no, no. Pues vamos a ver qué va a mandar en cuarta oportunidad. Llega la presión, busca la individual, el coreback sigue corriendo, sigue jalando. Se lanza, pero vamos a ver si alcanza a llegar a la marca del primero 10. Y nos van a indicar que es un castigo en contra de Bulldogs. Y ahí viene el primero 10 para el equipo de fantasma. Va para atrás, Lonso. para avanzar para la IMA bien en la reversible va a llegar la presión se resbala el jugador de fantasmas y va a quedar tocado ahí vamos, cuando dio el paso el pie de apoyo atrás, busca receptor encuentra, lanza el pase completo se quita el primero, sigue moviendo y se va a quedar a nada de las diagonales vamos a ver si pasa la marca para tener el primero y gol buscando por el centro y tenemos dos, dos <tose> fantasmas de la IVA <tose> para el equipo visitante 3 a 13 a 28 y marcador. vamos a ver el intento de punto extra número 96 95 y el punto extra va a ser bueno. 14 puntos para Fantasmas de la IMA. 28 para Burdo. Volvemos al emporrillado, amigos. Los dos medios. Por. Listo, derecha. Listo, izquierda. Gol. Vamos a ver primero oportunidad 10 por avanzar. Viene el pase, interceptado, ¡El equipo de fantasmas sigue moviendo las perras! ¡Reacción del equipo de fantasmas! ¡Vuelan pañuelos! ¡Y vamos a ver qué nos indican los oficiales! 14 a 28 el marcador Fantasmas de la IMA comienza a reaccionar a Acercarse al marcador Va para atrás nuevamente Viene el pase completo ¡Y tenemos dos, dos fantasmas de la IBA! ¡Seis más al marcador para el equipo del Estado de México! ¡20 puntos para fantasmas, 28 para Bulldog! A ver, va por un punto, viene el intento de punto extra, la patada acomoda el balón y el punto extra va a ser bueno 7 puntos más para el equipo de fantasmas de la IMA corada regular listos, derecha, listos izquierda, bye! Viene el regreso por parte de Bulldogs. Se lanza el primero de Fantasmas. Gran giro por parte del tender de Bulldogs para quitarse ahí algunos tacleos. Primera oportunidad 10 por avanzar para la escuadra de casa. Viene por tierra el la individual el coreback. Viene ahí los recortes, sigue jalando, sigue corriendo y va a abandonar el emparrillado. jugada por parte de... Oportunidad 10 para avanzar, va para atrás, va por tierra nuevamente. El número 1 sigue dando apertura en correcciones. El número 4. Y así, amigos de Advanced Media Sports, finaliza el tercer cuarto del encuentro. Gran partido. Marcador hasta el momento. 28 puntos para Bulldog, 21 para Fantasmas de la I. Y con esto vamos a dar inicio al último cuarto del encuentro amigos de Advance Media Sports ¡Castigo en contra de Bulldogs! Seguero, seguero, no? <tose> Segunda oportunidad, va para atrás, busca receptor, llega la presión ¡Y no va a lograr su force! captura de Corebox para el equipo de Fantasmas de la EMA y va para atrás el equipo de Mundo. Segunda oportunidad, va para atrás nuevamente, va buscando el receptor, fue un pase incompleto. Cuarta oportunidad, situación de despeje un solo fielder, lo que manda el equipo de fantasmas. A tener cuidado. Seguramente buscarán dejar encajo, encajonado al equipo de la ima. Viene la patada flotadita. Buscándola. A favor de Bulldogs. a tener primera oportunidad, 10 por avanzar, entrega al corredor. Buscan ahí el hueco, el espacio. ¡Nada! ¿Qué pasó? ¡Nada! Vamos a ver nuevamente va buscando por tierra. Vamos solicitado por el equipo de bulldogs como receptor llega la presión va a tener que buscar ¿Te la individual la oportunidad 10 por avanzar sigue avanzando la escuadra de mtp entrega el balón al corredor y va a llegar de inmediato la defensiva de mundos Un pañuelo en contra de fantasmas de la isla. Oportunidad, situación de despeje para el equipo de Fantasmas de la Lima. oportunidad, 10 por avanzar para Bulldog, dos receptores por el costado izquierdo, pero van a buscar por el centro, por tierra. Va para atrás, se la su corredor, va buscando con recorte, llega no los... Defensivos de fantasmas de la IVA y lo derriban. Número 2 de quien buscaba el avance. Tenemos un pañuelo, seguramente en contra de Bulldogs. Así es, ya lo van a marcar los oficiales en contra del equipo de casa. Vamos a ver, viene, cuarta oportunidad, situación de despeje para Bulldogs. Viene la patada. Ya la toma el Fielder de Fantasmas, va contra el flujo de la jugada. Y hey, bueno los bloqueos, ya vuelan pañuelos, fue por la espalda, ahí el bloqueo, se hacen de palabras los jugadores. Receptor llega a la presión Suelta el brazo Y es completo. Y va a haber castigo En contra de fantasmas Primero y 10 para el equipo de fantasmas de la IMA. Gran jugada por parte del coreback conectando con número 36. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Va por tierra, entrega al corredor. Sigue buscando los huecos, se lanza y se estira cuál largo es. Primero y diez nuevamente a cargo. En esta ocasión del número 41. Tendría que ser Castillo. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los oficiales. Ya ahí el jugador de fantasmas a punto de contestar. Pero reacciona y se controla evitando ahí el pañuelo en su contra. Viene profundo y es incompleto. de fantasmas. se escucha la presión por parte de la tribuna de dos pase completo número 36 en la recepción primero y 10 viene la jugada va para atrás busca receptor suelta el brazo y es completo ¡Tiene el pase completo nuevamente! ¡Balo! 21 puntos Va para atrás y suenan silbatazos Pide sí, tiempo fuera, vamos a ver quién... No, es un castigo en contra de fantasmas. Viene el pase completo y se queda nada de las diagonales. ¡Van a sacar la jugada en serie! ¡Seguramente por fuerza van a buscar! Sin sus gran partido. Resistió hasta el final la escuadra de. partido el que nos ofrecieron estas escuadras en esta última semana de temporada regular. finaliza el encuentro, amigos, de Advance Media Sport. ¡Listos! ¡Listos! ¡Listos! ¡Listos! señores! ¡Listos! ¡Que escuches nunca! ¡Vale! Mediasport, finaliza el encuentro, marcador ordenal. 27 puntos para Bulldogs 21 para Fantasmas de la IMA, gracias por acompañarnos en este gran encuentro última semana de temporada regular, se lo lleva a la escuadra de Bulldogs en un gran encuentro, vaya cierre de partido que tuvimos aquí en el Pepe Espinosa en el Jardín Balbana gracias por acompañarnos amigos de las mediasport esto es todo por el día de hoy nos vemos a la próxima 27 a 21 Bulldogs recibiendo Fantasmas de la IBA Les damos por arriba, les damos por abajo El equipo tan bonito Nadie nos quiere, todos nos jodan porque jugamos de bonito Les damos por arriba, les damos por abajo ¡Ay!